¡Hola, Zasurito! ¡Nos su el escorpión dorado, el del peluche en el estuche! ¡Ja, <risa> sí Tenemos reacciones, sí, porque sí. Se subió el video de la Rivers al volante y muchos reaccionaron. Entonces vamos a reaccionar a las reacciones de los reaccionarios cuando reaccionan. Porque ¡Ah! ¡Cómo son reaccionadores! ¡Qué bárbaro, cabrón! Y aquí vamos a darles comentarios, güey, porque tengo mucho que decir al respecto de lo que dicen. Aquí no hay intro, güey. Pues qué querías, pinche Rivers, que te invitara a un café, güey, que te dijera ¿Qué pasó, amiga? ¿Cómo te trata el amor? ¿Qué pasó, ¿Y qué me cuentas? ¿Qué hace, O sea, no pinches mames, pues para eso estamos haciendo el pinche video Ahí te voy a preguntar todo lo que se me pegue mi pinche gana Pinche generación Z que quieren todo peladito y a la boca chingada madre No, luego, luego ¿Quieres una entrevista? Te respondes ya Yo pensaba que... Pues gente, yo, veo, yo llevo viendo a Scorpión muchísimo tiempo, muchísimo Espérate, un momento, un momento, serio Yo, ve, yo veo... Eh, el escorpión hace mucho tiempo. Eh, yo soy fan de escorpión al volante. Y de hecho, si alguien puede encontrar el clip donde, donde en algún video sale, güey, o algo reaccionamos, que digo. Eh. invítame a al culero, algo así. ¿Quién te viera, pinche Los sueños sí se cumplen. Estuviste, a pesar de ser una persona tan insignificante, estuviste con un dios. ¡De nada! Nada más por eso, pff, qué casualidad. Estuviste conmigo y te fuiste al cielo. Coincidencia, no lo creo. Pero obviamente, pues, tenía como. Tres personas en mi stream y una de esas era mi mamá. ¿Verdad? Este. Y. Y. Yo pensé que antes te decía así como que, oye. Eh, vamos a hacer eso Llega, se pone en personaje Y empieza a hablar con el escorpión Y que Dios te bendiga, eh Que Dios te bendiga y te agarre confesado Porque aquí no hay No hay, o sea, no hay un Yo pensé que te decía, oye, pues eh, Algún tema que no quieras tocar No, güey, ahí agárrate, cabrón, agárrate Y sí, <risa> si se dan cuenta Que con el Ibai, el escorpión llevó Casi, casi un jet privado Y aquí con la Rivers, un Zuru Bueno, bueno Ahí se ve, ahí se ve luego Con quién quiere que da bien el escorpión dorado Y con quién no, con quién le vale Pues digámoslo como se puede decir Con quién le vale verga, ¿no? No lo dije yo, lo dijo Juan Guardicio Pero no soy yo para estarlo <ríe> negando Qué bonita una princesa Yo siento que River sí se ve de la edad Me siento joven, me siento joven la verdad Pero es mental, no, es más mental que, que nada ¿En cuántos yo años mentales tienes? Como ocho <ríe> 98. 98. Así, 1998. Ah. O sea, no mames, ¿qué pedo con la river en esa foto? ¡Ay, qué sorprendido! Juan Guarnizo se sorprende. Como, Ay, no mames, es la primera vez que yo veo a alguna mujer de redes sociales que cuando estaba chavita era una y cuando se van a las bichas redes sociales, pues se convierte en otra. No pinches mames, Juan. Sí, si Juan Guarnizo, no, no fijas demencia. Raro hubiera sido que se viera igualita. No existe nadie que se vea igualita. 98. Así, 1998. Ah. No mames, no es güera. O sea, resulta que eres boxeadora. La ropa del escorpión está incuriosa, bro. ¿Qué son esas manguillas? No, ¿qué pedo contigo y tus pinches orejas de furro? No mames. Enséñame tu INE. Ah, chingap, es esto? 16. 16. ¡PELIGRO! ¡Ay, qué miedo, yo me voy! A mí no me eche comine, tal vez es porque ya me veo bien grandota, ya soy señora Pues sí, pinche Ari, no mames ¿pues Estás casada Pues ni modo que te hayas casado a los 16 años Es evidente que ya eres cacha reglamentaria Ya tu, tus papás te ofrecieron ahí con, con los colombianos A cambio de algunas tierras o algo así Y por eso te casaste Estudié la eh, universidad de Ingeniería Mecatrónica y no me mames. faltaba un año y medio Ajá Y me salí No lo hagan ¿Un año y medio te falté, y te salí? ¿Por qué te no. Un año y medio, güey Nada, güey No mames, se mamó A ver. 98 ¿Quieres decir 98? Ah, sí, 1998 ¿Ah? Güey. Ay, hijo de su puta madre ¡Ey! ¡Ey! <risa> bueno, no salgo tan mal ¡Ah! Yo tengo otros datos ¡Ah! <risa> sí, hijo de su puta madre Gente. O sea, parece bien ¡Ey! ¿Dónde estaba esa puta cámara? Fui de eh, universidad, ingeniería mecatrónica y oh, me mames. faltaba un año eh, y medio eh, eh, ajá. y me salí no eh, lo... eh, ¡Sigue! ¡Ay! ¡Hay que esperar! Sí, ¡Un te... año! ¡Ajá! ¿Y tú aquí pendejeándome todos los días? Y medio te falté y te sal ¿por qué ¡Estaba te muy pesado! Yo no lo pasaba bien ¿Pero ya pasas, ya habías pasado casi la mayoría? Pues ¿Cuánto sí? duraba? ¿Cuatro años cuatro o años, más? Cuatro años, cuatro años y medio ¿Ya ves, pasar la mitad? ¡Sí! Es el punto de no retorno Pero mira, el problema fue que me tocó en pandemia y, ¿Quién te tocó? O sea, varia gente, pero eso no es el tema. ¡Golosa! <risa> no, me tocó en pandemia y... Oye, que aparte ya me quedaban, ya me quedaban las... Las... Las materias bien fáciles, güey. Puta madre. Y ahora de que, ay sí, introducción a la vida profesional. Este, plastilina 2, plastilina 3. Sí, el... El suéter es el... Es como... El uniforme de la Rivers, güey. O sea, desde Facebook lo usa. Por eso siempre tiene el mismo suéter. Estaba el Deja tú que se vea igual lo que huele ese pinche suéter. No pinches más ya cámbiatelo. Estoy hasta la madre de ese pinche chiste. es algo de Benito. A la verga. Ni dos minutos y medio y ya le dijo el escorpión Estoy hasta la puta madre de ti Y de esta dinámica Fíjate, de todos estos güeyes que no ubico a la mayoría Este cabrón de la gorrita azul Hace buenos análisis O sea, si tiene razón, da las exclusivas Como el escorpión dorado Pero de que tiene razón, tiene razón, pinche grandizo güey Pues sí, sí, así es Soberbia la pinche Rivers, Trata con la punta del piato Yo nada más porque soy un pinche dios Pero a todos los demás así Los pelucea ¿Qué pedo con la Rivers? Es que ya, ya. No mames, y, y, y prensa. A la prensa la trata súper mal. Si nos trata mal a nosotros, los creadores de contenido humildes como el escorpión dorado, Juan Guarnizo y el Mariana, imagínate lo que le dice a la prensa. Samantha. Samantha. <risa> Yo siento que a Rivers no le queda el nombre de Samantha. No sé, me da como que la impresión de que no le queda. ¡Ah! Sí ya empezamos mal. Yo ¿Y que esos pinches sí mensajes subidos de Sam. tono qué? ¿Pues qué tiene? ¿Esas fotografías qué? Pues qué tiene, que te mande el mañana encuadrado ¿qué tiene? <risa> a ver, ¿cómo? ¿Cómo que mensajes? A ver, esto no puede ser, ¿eh? ¿Se andan ligando? ¿Se andan ligando? Le voy a decir que me mande las conversaciones, porque si le mando algo ahí indecente me voy a enojar con ella. <risa> Hola. Eso porque, porque vi a Iron Man y me gustó y dije, va no, ¡Ah! Te lo juro, güey, cuando estamos en la introducción, porque yo estuve en, en la uni, entré a Propedéutico, este, que es antes de entrar a la carrera, y te hacían esa pregunta, ¿tú por qué, por qué escogiste mecatrónica? 80% de los vatos, güey, no, es que yo vi a Iron Man y de chiquito me gustaba deshacer mis juguetes. ¿Por qué escogiste mecatrónica? Yo no sé. Zánganos y, y grillos, ¿no? Como... Los Gameplays, los, los Pero... la, Larry Gameplays y el Juan Guarnizo y el Mariana, entonces. Sí, eso soy y yo. Luego todos sus pendejos! ¡Ah, chinga pendejo tú! ¡No, no, no! ¡Tú serás primero! ¡Uy, discúlpeme! Les voy a decir: estos eruditos, estos estos sabios, estos revolucionarios. ¿Cómo me va a pinche a dirigir a ustedes, los pinches streamers? ¡Así son! Dejen poner tu cámara normal, una cámara de fondo, <ríe> ¿sí? No es broma, gente. Llegué a presentar exámenes con mi cámara de frente, cámara atrás y cámara de lado. No es broma. Pinches profes eh, exageraditos, güey, de verdad. ¡Uy, pinche Rivas! Pues, ¿En qué escuela ibas, cabrón? No mames, imagínate cómo se ve que miente la Rivas. O sea, la escuela de Rivers pensaba Según la Rivers Que podían tener tres cámaras Conectadas al mismo tiempo En streaming <risa> Mientras presentaban el examen Y que los, todos los pinches alumnos Tienen que tener una cámara, dos cámaras tres cámaras. O sea, ¿qué pedo? ¿Vas a hacer pinche examen en un estudio de televisión? ¡No, no mames! ¡No se dejen engañar por este tipo de gente! <risa> Vamos a que termine de no, no, no! ¡No! La verdad es una universidad de Monterrey. Bueno, ahí dice universidad de Monterrey. Es una universidad de acá de Monterrey. ¿Estudiabas? No. Son años perro en los, los pinches mundo digital, güey, ¿no? ¿Eh? O sí, sea, Son no. dos años, pero. Se sienten como pinches 14, sí, es cierto. En perro serían como 20. Como, como 14, porque son 7. Como ca... Lo único bueno de eso es que van a morir más rápido. ¡Ah! Sí, sí, tú, sí. tú sabes más de perros sí, porque sí, te yo juntas yo, con Juan Galvez. Chingas sí. bien a tu puta madre. Hey, hey, hey, yo qué yo nomás quiero ver un video. Usted aguántese, culero está, ¿no? Están dándole pinche play, güey. Viviendo de los demás de pinche sanguijuela, ¿no? De pinche parásito. ¡Chingese! ¿Y cómo hacías el claro. examen? Pues nomás ahí. A María, dame. ¿Desde la casa? Ah, sí, desde la casa. Pues tú podrías copiar. No, cabrón, pero te dejaban poner tu cámara normal, una cámara de fondo. ¿Qué? Sí. Eran bien cabrones. Y que no podías ver. si tu mirada se iba a cualquier otro lado que no fuera la computadora, te lo quitaban. Chala, si se los hicieron ustedes en las clases virtuales. ¿Qué va? Si todo el mundo hacía trampa en eso, ¿no? Oye, verás así. O sea, bueno, mi nombre, Samantha. Samantha. Sí. Ana, Sofi, Paola, Marta. Samantha. Con, con esa tonadita así. Vamos a ver si nos deja. Sí, de, todo Jesús por María, toda María para Jesús. El escorpión de la No, no, sí, Vengo de parte de San Marcelino, Champañat. Como lo rico. Hay papantla. ¿Qué te sorprende, Sari? Soy un pinche Dios, todo el mundo me conoce. A, ¿Aquí qué se necesita para entrar? Aparte de creer en San Marcelino Champañá No, pues es que lo que pasa es algún permiso O no sé, es un alumno no Sí, sí la que yo, yo, yo soy maestro No mames, alumna, es que tenemos te lo voy a Que te calles, estaba hablando con tu jefe ¿Qué feo con el vato? Gritando ahí, que la maquinita Un de cerdo así? Sí, sí, claro, sí Yo le toqué ahí el pie, güey El gato preso a la river patito, siempre trae calcetas, güey Y cuando hemos estado ahí con la casa de los baldos y que... Eh, chileando y todo el pedo nos platicó esa anécdota y le dije no te creo güey estás, estás mintiendo culera y no güey amigo tócale güey y le toqué así con el dedo güey se siente durísimo güey está la placa ahí de metal güey y hasta la haces así y no se siente como si tuviera hueso sabes o sea tú ves que te tocas a esa altura y se siente como carnosito güey o sea no sé se, o sea se siente como pues, pues la piel la grasita y no güey ahí literalmente le tocas güey se siente duro güey de la pinche placa duro es como de mala paz, suerte sí tú, oye es cierto eh <risa> ¿Y pedido, Rivera? Sí. Y Mr. Rivers. Sí. ¿Y por qué no Rivera? Porque hay muchos Rivera. Y Jenny Rivera. puta madre! <risa> ¡Ven, güey! te digo, güey! estoy embrujada! Eres como cabrón, pisar caca. ¡No mames! ¡No mames! ¡Es cierto, cabrón! Te digo que te metes por cam <risa> caminos bien complicados, cabrón! ¿Qué tiene? ¡Ah! Eso lo pusieron en el video. Pero se estaba metiendo por, por caminos bien complicados, güey. Por calles súper estrechas, eh, sin salida, todo así. ¡No van a dejar entrar! van a dejar entrar! El outfit de la Rivers es el outfit oficial de los streamers de Monterrey, ¿no? He tenido pensamientos precaminosos. Bueno, entonces este, Trauma, llegaste sí. ahí por las circunstancias de la vida a la banda de Twitch y dijiste, de aquí soy... No". Te veías con miedo. Es que yo, bueno... Yo no sé qué te pueden hacer, no creo que te puedan hacer mucho, pero decía güey, donde venga un pinche guardia o algo. Uy, ¿qué nos va a hacer? Nos va a decir, sálganse. Uy, mufasta, no mames. Uy, uy, uy, uy, uy. Verdad, que me uy, a poner aquí. Para quien no sepa qué es la verdad de Badaño, se agarran a madrazos, streamers o youtubers o figuras de, de, de, de, del internet uh -huh. y esto... Qué padre que la escorpión sí la analizó mucho y que sí investigó de ella. Porque le está sacando mucha conversación de todas las cosas chingonas que está haciendo Eso está muy perro, muy perro que sí la investigó Soy un dios, Adi, soy un dios, yo lo sé todo, soy omnipresente, estoy en todas pinches partes o sea, Yo siento que el escorpión, güey, ya ha de estar, siento que está algo perdido en cuanto al tema de streamers y ese pedo, ¿sabes? El que no sabes ser es tú, pendejo, yo lo sé todo Y Ubícate, pinche chamaco, pendejo En lo que tú eh, aprendías a limpiarte el culo Que ni has aprendido Yo ya fui y vine y regresé como 10 veces, pendejo Agarran a madrazos streamers o youtubers o... Porque siento que ese güey siempre va a estar ocupado, güey Siento que el escorpión dorado sí si tiene una agenda llena, güey oh, Figuras de, de, de... de... que siempre tiene que hacer o grabar algo, hacer algo de ¿sabes? No necesito tiempo, yo soy el tiempo El del internet O sea, hay nadie tiene el tiempo como para... Y... Ahí, investigar, Esto, o sea, bueno, estar al tanto como estos pedos. ¿Cuánto pesas? Porque les, siempre ha sido YouTube. ¡No mames! ¿estás bien, mame, ¡Qué mal! ¿Qué cabrón! De... Está... Nos tardamos aproximadamente 15 minutos. 15 minutos en salir de ese pinche estacionamiento. No es broma. Otra Ahí vez el lo contrario. De luz, Estoy y aquí diciendo, no a hablar mames, mira, mira! mira, mira, mira. Madre, ¿Nos la pelamos de verdad? ¿Nos la pelamos tanto en salir de ese estacionamiento? Por ejemplo, mi director técnico es Gerardo Torrado. Ajá, ¿tú eh, lo contrataste? Yo lo contraté ¿De dónde lo conocías? De ningún lado, le mandé mensaje ¡No mames, güey! Es que Confirmo 100% Confirmo 100% Dije, oye, ¿quién era haciendo tu güey? ¿Quién era haciendo? Y le mandé un mensaje por Insta Y le expliqué con mi manera de hablar tan pendeja Como siempre, que yo no soy buena para eso Y le expliqué por Instagram Y me dijo, oye, pues una llamada Y dije, va... Y le marqué, y estuvimos ahí platicando, le conté el proyecto, le le, le le platiqué todo, y me dijo, ok, vamos a platicar. Y seguimos platicando, y así se hizo. Pero, se eh, cabrón, no, compadre. no, no, yo era becada, tenía el 85% de beca. ¡Era exclusiva! Mira, ¡Desperdiciaron la puta beca! Des... <risa> <risa> sí, sí, sí, ¡Es cierto! Verga, también, eh. ¡Puta que le vaya a pito su carrera! Y te cuelas además en el círculo de todos esos pinches, este, zánganos y, y grillos, ¿no? Como los gameplays, ¿no? los la, Larry Gameplays y el Juan Guanicho y el Mariana, y entonces pendejos. Y luego ya Pero, hasta con los putos españoles. Mira. La verdad es que no tengo ni. Qué bonito formular las preguntas. Qué, qué bonito, qué. ¿Qué? ¿Qué? No qué que detalle, la verdad A huevo, pendejo, a huevo Bonito, y eso que no me has visto Mi pinche miembro, güey, la extensión Y mi personalidad es así para que veas dices, no mames, eso sí está bonito Cabrón, delicioso, pero bonito Esto, güey, a mí la neta me sorprendió Porque, o sea, como que no sé La, de la perdí, loco la... Pero, buscando mi credencial falsa para quien no sepa qué es la verdad de Badaño, se agarran a madrazos, streamers o youtubers o figuras de, de, de, del internet uh -huh. y esto, ¿cuánto pesas? Aquí, ojo, grande el editor de, de El Escorpión, que yo no le avisé del cambio de pelea, se me olvidó, se me olvidó que cuando grabamos, porque aquí lo que pasó, El Escorpión me dijo, oye, no sé cuándo vamos a publicar el video. Eh, jalas, a hablar de la pelea. Y si es antes, cortó eso y ya está. ¿No? Eh, y dije, va, lo platicamos. Y si los llegas a subir antes de la pelea, eh, pues nada más corta eso. Chingón. Se me olvidó avisarle del cambio de pelea, pero lo captó el editor y, y, y no puse el otro, ¿eh? Estaba chiquita Tiene la Leonera, güey pinche mini, Yo dije, <¿no? risa> ¿Y otro cinco meses? Bueno, fue porque una mora No se quitaba de mi silla, o sea, güey no, no, qué poca o sea, madre No, te Yo pensaba no, que era por una pendejada Pero no. qué bueno Sí, sí pero nada, va, va después, a ver dios, no Menos conocen, mal Fue por, por algo no de verdad de A, a no, mí man. me impresiona La capacidad que tiene Alex Montiel, güey De su personaje Cómo lo tiene tan hecho Que nunca cierra la boca, güey A mí me, a mí Yo me cansaría de estar así Todo el rato, güey Oye, pero aquí vienen mis papás, vamos a qué? Ajá, ah, Hm. Mm. Gente, no es broma. Este güey va manejando como si supiera... ¿Dónde, dónde viven mis papás? A ver, yo soy un pinche GPS, güey. Yo soy incluido, güey. O sea, el GPS, el Google Maps, el Waze, todo está inspirado en la pinche máquina asesina super cabrona que tengo aquí para ubicarme en el mundo, güey. Así que yo sé todo. Por eso, rápido, yo sé dónde estaban sus papás, yo sé dónde estaban sus tíos, yo sé, dónde, yo, yo sé todo, güey. Todo de todos. Acostúmbrense, soy un dios. Hasta llegué a pensar, oye, a lo mejor habló con mis papás de alguna manera, eh, a lo mejor habló con mis papás de alguna manera y me iba a llevar de de de, de broma eh, o no sé, y, y no, o sea, estaba manejando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, en mi INE, mi INE no viene de la dirección de mis papás, gente. De hecho, mi INE viene en otra dirección que ni siquiera existe ya, este... Y ahí dije, aparte, cabrón, ¿tú crees que el escorpión se sabe todas las calles de Monterrey? Él no es de aquí. Entonces por eso dije, güey, pues qué pedo. O sea, como. Y pensé que era adrede, hasta que empezó a dar vueltas. Y ya le dije eso. <risa> Oye, qué chingón entré a una universidad. Supongo que para la gente del internet es una gran gracia, güey. Y es un lugar que en su puta vida irían. En su puta vida. Han ido. Pero no, no es tan importante, güey, no. se siente lo mismo, bueno, se siente que eres menos ignorante cuando entras <risa> <risa> <risa> <risa> Si no lo dejan pasar después de estarle ahí hablándole tan chido, me voy a decepcionar mucho, eh Eso solo lo consigue el escorpión, eh, nosotros vamos allá a la caseta de la UDEM y nos mandan a la superverga Un dios Soy el escorpión dorado, ¿qué estudian? Increíble. ¡Ay, oh, esa cabeza es se escucha ¿no? cabrona! Es ¡Ay, mamones, eh! ¿Qué pasa, Udem? ¿Por qué están tan de mala.? ¿Por qué? ¿Por qué está mala onda? ¿Van a la universidad de Tigres? ¿Es la misma? No. ¿Cuál es la de Tigres? La de Tigres es la UNL. Yo creo que en la UNL el ambiente se hubiera puesto bien verga. Buenas tardes. Este, ¿Tú qué estudias? No mames, no, si es, es, nueva, bien, no es mames. nueva, es nueva esa. Y ese, ¿qué se dedica no es no Yo estoy seguro que si Rivers no hubiera entrado a la Kings League, muy seguramente no muchas mujeres hubieran querido también ser presidenta de, de un equipo. Me recuerda mucho al año pasado en la velada, eh, lo que provocó el combate para Zetamor con Ari, hizo que para esta velada del año, igual... Yo creo que había un igual de, de gente que quería participar siendo hombre a siendo mujer. Obviamente, ver a, ver a figuras eh, femeninas participar en estas cosas, pues evidentemente les hace caer en cuenta a muchas de que ellas también pueden participar sin ningún problema y lograr bastantes cosillas. Yo no le había dicho a mi mamá nada, ni que iba, ni que iba a grabar con la escorpión mi mamá no sabía quién era el escorpión. Eh, mi mamá es muy nerviosa, es muy nerviosa. Entonces, no le avisé. Imagínate que llega tu hija, que mi mamá todavía me ve como si tuviera yo ocho años y medio. Eh, y. Y llega con un cabrón enmascarado. Y otros dos cabrones atrás, en un camionetón. Se los digo aquí en corto, los papás de la Rivers me mandaron un mensaje. Dijeron, qué bueno. Pensamos que nuestra hija la estaba cague y cague. Pero cuando la vimos contigo, dijimos, valió la pena todo. Por fin, se consigue a alguien decente para que esté a su lado. Señora, señor, sus gritos, tranquilos. Yo siempre voy a ser fiel, le soy fiel a todas al mismo tiempo. Entonces, a ella nunca le va a faltar nada. A huevo. <risa> ¡Rosario! Ese fue mi intento de advertirle, pero no le llegó el mensaje. <risa> no, mamá, estoy grabando algo, ayuda. ¡Rosario! <risa> ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Rosario, cómo estás! Bien, ¿cómo estás? Venimos a saber qué se siente tener una hija famosa que desperdició la beca que le consiguieron con tanto trabajo. Sí. Sí. <risa> El papá, la primera vez que fuimos a los Y que los, los conocimos, güey, Si sí era como de chango, güey. La, la, la. papá de. La, la cara del papá de Rivers. Este si sí era. Parece que tiene que, que, que te va a mandar chica a tu ¿Papá? madre. Pero no, güey, es todo lo contrario, güey. Es muy gordo. ¡Homero! Igualmente... ¡El papá! ¿Cómo estaba? Hace mucho que no nos veíamos como sobrios. <ríe> sí, <¿verdad? ríe> Que ahora resulta que eres boxeadora. La velada del año para quienes. No Conocí se... a la Rivers España en este fin de semana ahí de, de la King's League. Eh, motivada la chica. Yo tengo que decir una cosa. Y es algo de lo que Samantha Rivera sabe. Pero mucha gente. O por lo menos allá. Gente que es. Que incluso tiene más cercanía con, con Rivers DG. Cree que. Eh, la otra Rivers tiene bastante más ventaja por un historial deportivo por a lo mejor por la altura por otras cositas pero yo pensé que la balanza estaba mucho más hacia Rivers GG y creo que en este viaje me di cuenta que la gente está muy dividida acerca de entre Rivers GG o la Rivers <risa> Uh, Rosario Creo que no conozco a los papás de Rivers Ni a los de Mariana Mariana nunca me ha invitado a su casa, el pinche perro ese ¿Usted no se enojó cuando su hija se quiso dedicar, Quería dejar la escuela y dedicarse a esto? Que quien sea que sea Pues ya se le pasó sí, confiamos en ella, buen juicio. Mentirosos, mentirosos ¿Cuántas veces me dijeron que la estaba cagando? Es drama, no, sí O sea, al principio sí me dijeron que la estaba cagando y luego ya me dijeron, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, niña. ¡Rosario, ¿cómo estás? <risa> ¡Qué sacada de onda! Píjame. O sea, mira. Así. Ah, Así, ah, pero ¿tú, no cortito? te lastimaste. Ay, pensé que este sí libro iba a pegar. No, ¿Está bien aguado <risa> Sí, casi me ahogo ahí, güey. <risa> ¡Rosario, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonita! Venimos a saber qué ah. se siente tener una hija famosa que desperdició la beca que le consiguieron con tanto trabajo. No, man <risa> Pero, bueno, es su decisión y confiamos en mi colección. Siempre soy madura. ¿A poco sí? ¿La ¿La ¡Ah! ¿La ¿La que? Que? ¡Déjame! ¡Usa drogas! No, no. No digas eso. No, no es droga. Si no digas eso. ¡Qué encantadora! ¡Qué divina! ¿Quiere sí, lo que siento por ti? Ajá. Mira, mira, mira. ¡Ores! Ay, <risa> ¡Pégame! ¡Pégame! Pero no me dejes, no hay pedo, no hay pedo, te doy chance. ¡Ay, se me paró! <risa> y entonces. Ay, pero quiero que vea, quiero que vean cómo voy calentando el fundazo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Oh, siento por ti? Mira, mira. Ajá. Ahí, ahí ya lo pensé, ahí ya lo pensé, ahí estoy agarrando vuelo ya. Ahí estoy agarrando vuelo ya. Mira. ¡Ores! ¡Ores! <risa> Ay, se me tragó el chat. Pero todo esto era Lero. como un plan Ajá. para poderte dar esto. Gracias. Es decirte lo que siento por ti. Ajá. ¡Pobres! ¡Ay! ¡Se me paró! Se me paró. ¿Por qué siempre andas de sudadera así como pinche chola? Está Está a gusto. Está a... Ayer, hace mucho no la veía sin sudadera. Eso suena raro, pero. Ayer traía una blusita Y se veía muy bien Se veía demasiado bien No, pero es, es incongruente Todas las streamers deben de estar enseñando carne sí. No Me, me, me vetaron yiseru ¿Qué acabas de hacer? Bueno, pues que les vaya muy bien güey, En ese Gracias. pinche pedo este, y, y que le rompa a su madre Y si no, hagamos una apuesta okay. ¿Vas a ganar? creo que sí. ¿Vas a ganar? Sí. Ok. ¿Si ganas qué? ¿Si pierdes qué? ¿Si gano? Me rasuro el peluche en el estuche. Ok. Si pierdes, te rasuras así. No seas pendejo, no, güey. No seas pendejo. ¿Qué, güey? Bueno, así lo voy a perder, ¿va? ¿Así? Sí, lo no voy a perder. ¿Va? ¿Va? Ah, okay, ya wey, está. Wey. Y lo vamos a hacer... En este canal eh, ya, ya se pinche armó salvó <risa> la pinche apuesta A ver, a ver Si pierdo, yo voy a ir al pinche streaming De la Rivers para que me depile Pero si no, yo la voy a rasurar En mi pinche canal Así debe de ser Rivers, no te hagas, no te hagas ¿Y dónde te salió la esquizofrenia Esa de que te hablas a ti misma y te contestas? <risa> a chingar Vale, esas no asados, bien buenos no, o sea, tampoco. Que, neta, no A tampoco <risa> <risa> No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que aparte la estoy tapando. Se contesta ella misma hasta conexiones. ¡Dios! Vale, no asados están bien buenos. A tampoco. O sea, la neta, no tampoco. Pinche <risa> loquita, güey. Pinche loquita. Ay, ay, ¿no te ensangró la boca? Todos, güey, todos los que se dedican a esas chingaderas Todos los que salen en internet están igual de pinches Zafados, güey, de su pinche cabeza, güey No mames, eso no es normal Ninguna persona normal se dedicaría a esas chingaderas ¿Y ya supieron que ya, se a ah. ¿Está nerviosa? Sí, claro ¿Va a ir a la pelea? Sí Híjole tus papás la van a pasar muy mal viendo la pelea. Muy mal. Qué cañón. No, no, no me había puesto a pensar eso. Pero viendo ahorita la reacción de la mami, o, o, o sea, que dijo, eso sí nos cuesta mucho. Híjole. Y mira, pusieron mis redes bien. Grande, los editores de Escorpión Y no me las pidieron, ¿eh? No mames, increíble. Qué bien, 110 de 10, ¿eh? Acabemos. Okay, ¡Ay, fuma! Okay, ¡Usa drogas! No, no. dice Gameplay en el instante. No, porque yo la salvo. ¿Cómo, cómo, cómo? en el instante. No, porque ya la salvo. <risa> ah, ah, <risa> no, salvo. Tranquilo, Ari. <risa> ah, tranquila, Ari. Entendí, te quiero, Ari. Pero eso ya sería Estuvo muy chingón, güey. Voy a, voy a contar ahorita dos cosas que, que pasaron que no, que no están grabadas. O que creo que lo va a subir en Instagram loco eh, fuera de broma estuvo muy muy chingón y, y yo soy muy fan de escorpión al volante, ¿eh? no es broma este soy, soy muy fan y desde hace meses estaba ahí chingue y bueno no chingue y chingue pero en mis directos decía así como que hey, invítame a culero, pero sí, nada más me veía mi mamá y mis moradores este eh, y sí, es tendencia número uno, ¿eh? es tendencia número uno qué chingón eh, gracias gente por verlo gracias por, por, por verlo pero todo esto era como un plan Ajá. para poderte dar esto. Gracias. Es decirte lo que siento por ti. Ajá. ¡Pobre! ¡Oh, ¡Ay, se me paró! Ay, se me rasura no, el peluche en el estuche. Ok. Si pierdes, te rasuras así, no, como pende. pink. No, no. seas pendejo. ¿Cómo pink? ¿Qué? pendejo. ¿Qué? Te rasuras así, como pendejo. No seas pendejo no, wey, no seas pende, bueno, así no voy a perder, ¿va? Casi. ¿Sí? No, perdón. Eh, hubo una parte, güey, donde íbamos por una calle repleta de policías Repleta de policías E íbamos con esta canción de fondo Espero que lo suba Y yo dije, bueno, ahorita que pasamos por los policías le va a bajar, ¿no? Pasa el escorpión, enmascarado, con una huerquita y tres cabrones atrás. ¿Qué hace el escorpión? Le sube al volumen máximo. Al lado de los policías. Al lado de los policías. ¿Qué hace el policía? ¿Lo ve? ¿Me ve? Pásale. Normal, Rivers. Yo lo no tengo. A ver, existen dos tipos de personas en este mundo. Quienes son súbditos y fans del escorpión. Y quien todavía no lo saben, ¿no? Quienes a lo mejor están en... como fans en conflicto. Pero en su interior, tarde o temprano van a caer. Tarde o temprano me van, van a ser parte de mis pinches feligreses. Me van a aplaudir, me van a alabar me... Es lo normal. Entonces no importa, güey. Si son policías, bomberos, enfermeros, médicos, lo que sea, cabrón. Soy el dios del internet. Acostúmbrate. El dios del internet es. Y de todas las cosas pinches chingonas que existen en el mundo, el peluche en el estuche me pincha bala, chingada madre puta verga cola. Pero no venga yo, manejando a 20 kilómetros por hora sola. Porque me dice, ¿para dónde va señorita? ¿Para dónde va? ¿Y qué es usted por aquí? ¿Qué es usted por aquí? Y yo con mi música de Taylor Swift, ¿no? You wear short skirts, I wear t shirts ajá. Y, y así con mi música. Y ya y, y, y, ¿y para dónde va? ¿Y por qué estas horas? Y así será hasta el final de los tiempos He dicho, peluche en el estuche Suscríbanse y sigan este pinche canal Y también obviamente el del peluche en el estuche Porque ahí subimos eh, nuevos pinches videos Y sí, vamos a seguir subiendo streamers Y muchos otros invitados en el peluche en el estuche Allí con el pinche escorpión al volante Porque se va a poner, chicos Este año viene calientito ¡A huevo! ¡Caras de mi miembro! Les dejo un pinche besito ahí Donde no les pinche pega el sol, güey Y unos huevitos azarros ¡Nos vemos, culeros! I'm mm a -hmm.